amigo de él y me adoptó como amigo yo notaba su cariño él me llamó su pepe Luis. y cuando llegaba a la puerta de mi casa me llamaba no pedía nada más me conversaba no pedía nada más me conversaba era un ser más bien pequeñito y redondito Corría las calles de Granada con y británico, cantando y bailando su alegría de vivir, pidiendo pan y algún garbanzo para su olla. Un día unos jóvenes le dieron un pitillo, en el pitillo un petardo y le explotó, sus ojos perdieron la vista en aquel momento.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 Él por la calle de la bella Granada Yo por el mundo comenzaba mi andada Y aunque el tiempo pasara, nunca lo olvidaba Un amigo me llamó, ven a Granada, los hospicio Allí estaba mi amigo recogido en Caridad Habían pasado muchos años, pero nunca me olvidó Escuchó mi voz y dijo, tú eres mi amigo baby